gusto saludarte a ti a todos y todas miércoles a miércoles eh, en este tema que nos convoca hoy en torno a la temática de las migraciones. Si te parece, entonces, avanzamos sí, sí. con ese tema. Bien. Sí, eh, claramente, para... porque vamos a tener dedicado el, el tema, este tema a gran parte del programa y vamos a avanzar dentro de un ratito con un investigador del COLEF, de la frontera norte, este, específicamente, digo, a muy pocos kilómetros de la frontera con los Estados Unidos, como para avanzar en varias cuestiones relacionadas con ese proceso que, evidentemente, a veces salen los medios de comunicación, esa caravana migrante de Centroamérica hacia el norte, y en otros casos, Parece ser invisibilizada en lógica medio de comunicación, pero por ahí nos puedes poner en contexto un poco más de los procesos migrantes, caracterizaciones y esas cuestiones. Sí, tal cual. Y como hemos hecho en otras ocasiones, porque es un tema que ya hemos abordado aquí en, en InfoClaxo, ¿por qué? Porque es una de las dimensiones eh, de las desigualdades y, por supuesto, es uno de los ejes estratégicos en torno a los cuales Claxo está trabajando, que viene trabajando en estos años y que se articula ahora en torno a esta propuesta de plataformas para el diálogo social eh, también. Eh, en torno a la temática eh, de las migraciones, y como nos gusta llamar, no, llamarla a nosotros, migraciones y movilidad humana, entendidas como un derecho humano, por cierto. Eh, gran parte, entonces, de las personas que emigran, recordemos, lo hacen generalmente eh, bajo condiciones de extrema vulnerabilidad. Las condiciones eh, bajo las cuales muchas de estas personas se trasladan, migran, son de gran vulnerabilidad. La Organización Internacional para las Migraciones estima que desde el año 2014, año en el que efectivamente comenzó a llevar la OIM, eh, este registro, más de 40.000 personas murieron durante su viaje migratorio y allí tenemos ya un primer indicador que lejos está de plantear la migración como algo regulado, seguro, eh, como un derecho para, para todos y todas. La principal causa de esto son las políticas expulsivas y antimigratorias de muchos países que son considerados como países receptores, es decir, atractores eh, de personas que migran, que empujan evidentemente a transitar en el marco de la ilegalidad a las personas migrantes también hay otro dato que creo que es muy importante y es que la oficina de naciones unidas contra la droga y el delito la unodoc eh, estimó que cada año alrededor de 2 millones y medio de personas son víctimas del tráfico ilícito de migrantes una industria que además por cierto mueve miles de millones de dólares anuales más precisamente 7 mil millones de dólares anuales otra actividad además eh, criminal que opera en este ámbito, ámbito perdón, es el del tráfico de personas y allí nos basamos en las estadísticas o en los datos de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que nos dice que más de 40 millones de personas son víctimas de trata con fines de explotación y de las cuales más del 80% son mujeres mujeres. O son niñas. Según la estimación más reciente, en 2020 había en el mundo aproximadamente 281 millones de eh, migrantes internacionales. Una cifra que para que nos ubiquemos equivale a algo menos del 4% de la población mundial, el 3.6. Ese es el último dato que se ha medido en términos de cuántos son los migrantes en todo el mundo. El 4% de la población, para que lo retengamos con facilidad. Además, globalmente el número estimado de migrantes internacionales ha ido en aumento en las últimas cinco décadas. Por ejemplo, si miramos que el total estimado de 281 millones de personas que vivían en un país distinto de su país natal en 2020, que es el último dato disponible que hay, es superior en casi 130 millones a la misma cifra, pero de 1990. Es decir, en 30 años eh, hubo un aumento de 128 millones de eh, de eh, personas migrando. Y esto triplicó, si vamos en lugar de 30, 50 años para atrás, a 1970, el total actual de 281 millones de personas que viven en un país distinto a su país natal triplica la cifra de 1970. Esto nos muestra de manera cuantitativa, por supuesto, y en números agregados, lo, eh, la contundencia y la importancia eh, de la migración en el mundo. Y entender que las personas siempre hemos migrado, siempre nos hemos movido, eh, es un eh, elemento que si bien está en aumento, por supuesto, es algo casi que inherente a la condición humana. El tema es en qué condiciones se realiza esa migración y bajo qué derechos. También podemos decir eh, los principales cinco países destinos de la migración internacional. Seguramente todos, todas ya tienen en la cabeza algunos. El primero, no se van a equivocar, Estados Unidos, ¿verdad? Que es el primer destino de los migrantes internacionales desde 1970. Eh, si miramos los números para Estados Unidos, desde 1970 el número de personas nacidas en el extranjero que residen en el país se ha cuadruplicado. Y hoy en día las cifras se acercan a cerca de 51 millones de personas migrantes viviendo en los Estados Unidos. El segundo es Alemania. Eh, que ha experimentado también un aumento a lo largo de los años y llega aproximadamente hoy a casi 16 millones de migrantes residiendo en Alemania. El tercero capaz que el tercero es menos claro eh, o menos evidente, no menos claro, que es Arabia Saudita. Se considera el tercer destino con un incremento de 13 millones de migrantes internacionales. Claro, recordemos, la población de Arabia Saudita en un 80% está conformada por migrantes por la característica propia de la conformación de ese país. El cuarto, la, fe, eh, la Federación de Rusia, es el cuarto destino y tiene hoy 12 millones de migrantes internacionales y el quinto es el Reino Unido eh, que tiene 9 millones eh, residiendo eh, en su país de migrantes internacionales entonces esto nos da una idea de cuáles son los principales países receptores verdad de eh, migración y cómo ha cambiado en el tiempo nuevamente si volvemos a mirar a la OIM el Organismo Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas la última estimación eh, habla aproximadamente de 90 millones de personas que fueron desplazadas de sus lugares de origen de manera forzosa por conflictos políticos, sociales o armados durante 2021. Y de ese total, más de 26 millones, es decir, de los 90 millones que fueron desplazados eh, de manera forzosa en 2021, más de 26 millones son consideradas personas refugiadas también la OIM nos muestra que en los últimos años aumentó la cantidad de desplazados por catástrofes ambientales y que esto asciende a más de 30 millones de personas. Y por otro lado, si miramos en la región de América Latina y el Caribe, se estima que unos 30 millones de latinoamericanos, latinoamericanas y caribeños, caribeñas, migraron a otras regiones. Unos 25 millones hacia América del Norte y otros 5 millones hacia ...hacia Europa. Ahora bien, si nos ponemos a mirar las situaciones dentro de los países, como eh, dentro de la región latinoamericana y caribeña, México es el país de la región con el mayor número de emigrantes y además ocupa el segundo lugar eh, en el mundo, es decir, la diáspora eh, mexicana es la segunda más importante de todo el mundo solo le gana o solo tiene más números eh, de migrantes la India. Eh, México en este momento tiene alrededor de 11 millones eh, de personas residentes en el extranjero. Eh, en el tercer y cuarto lugar de nuestra región se encuentran la República Bolivariana eh, de Venezuela eh, y Colombia, con más de 5 millones en el caso de Venezuela, y 3 millones eh, en el caso de Colombia. Estoy hablando aquí exclusivamente de migración. En nuestra región, hoy, eh, los desplazamientos de las migraciones de América Central y de Venezuela son quizás los desafíos más importantes desde el punto de vista justamente de la región de América Latina y el Caribe. Porque recordemos, la migración desde y a través de América Central obedece a un conjunto de fenómenos vinculados a la inseguridad económica, a la violencia, a la delincuencia y también a factores ambientales y del cambio climático. Solo para ejemplificar, en el caso de América Central, recordemos lo ocurrido eh, en 2020, ¿verdad? Justamente al final del 2020, Honduras, Guatemala y El Salvador tenían cerca de 900.000 personas desplazadas forzosamente, de las cuales más de 500.000 habían cruzado fronteras en lo que se llaman las caravanas migrantes, eh, estos movimientos transfronterizos de grandes grupos de personas que se desplazan por tierra eh, y que aumentaron en número y en frecuencia desde 2018 y que por supuesto se han enfrentado a las restricciones que ponen los países receptores o los países de llegada eh, a nivel migratorio, especialmente Estados Unidos, pero también las restricciones, en muchos casos, impuestas eh, por México. Varios países de nuestro continente presentan una inmigración significativa, especialmente, como dije, los países de América Central y del Caribe, la migración también en América del Sur, pero a nivel intrarregional, entre los propios países de América del Sur, es importante eh, ya que, eh, digamos, observamos estos movimientos de un país a otro dentro de la región de América del Sur. También, eh, un caso particular es la frontera entre Estados Unidos y México, a la que tú te referías en la introducción, Gustavo, porque es la frontera considerada, la frontera terrestre, considerada más letal del mundo, la terrestre, porque la más letal en sí misma es el Mediterráneo, ¿verdad? Pero bueno, no es terrestre, evidentemente. Esta frontera entre Estados Unidos y México es la más letal de acuerdo a los datos eh, que nuevamente nos da la OIM del 2021. Además, recordemos que venimos de dos años de pandemia y que los cierres de frontera, los requisitos de visados, los requisitos asociados a la salud, a la vacunación, eh, han incrementado eh, esta eh, problemática y han, eh, entre comillas, obligado a muchas personas eh, a emprender migraciones irregulares bajo Condiciones, por supuesto, muy eh, penosas. El ejemplo que se pone siempre son los cruces eh, a través de lo que se denomina el tapón del Darién entre Colombia y Panamá, que en 2021 se dispararon a un máximo histórico de casi 134.000 personas en comparación con la década eh, anterior que llegó a algo más de 110 mil. Eh, principalmente allí, eh, por supuesto, están eh, factores asociados a lo que mencionábamos antes, a estas condiciones por las que se migra y también elementos vinculados a la pandemia. También decir que entre enero y octubre de 2022, y para finalizar con esto, con un ejemplo que quizás no es el que más se considera cuando hablamos de migraciones, pero que me parece particularmente importante resaltar, resaltarlo, es la situación de niños y niñas, ¿verdad? Porque entre enero y octubre de 2022, casi 32.000 niños y niñas justamente atravesaron esta, este tapón del Darién y la peligrosa se, eh, selva del Darier entre Colombia y Panamá. Eh, bueno, allí, como sabemos, los retos son eh, casi, casi eh, imposibles de superar, ¿verdad? Durante el camino, además, se interrumpe el acceso a servicios y a derechos básicos para todas las personas y para los niños y niñas, que incluye, además de los derechos básicos eh, que todas y todos tenemos, el derecho a la educación que se ve interrumpida también durante eh, este tránsito y, por supuesto, están expuestos a un sinfín de amenazas, de violencias, de discriminaciones. Eh, allí eh, quería resaltar esta situación particular porque es algo que no solemos mencionar cuando hablamos de migraciones, aunque sabemos que estos niños y estas niñas también migran junto a sus núcleos familiares e integran eh, estas caravanas que tanto eh, nos preocupan. En definitiva, y para finalizar, Gustavo, eh, una vez más, recordar la migración y la movilidad humana como un derecho humano. Y la migración y la movilidad humana como un derecho humano significa, por supuesto, poder realizarla en condiciones de seguridad y en condiciones eh, de respeto de todos los derechos y no como está ocurriendo hoy en nuestra región en muchos casos en que la migración se realiza en condiciones de extrema vulnerabilidad y con consecuencias muchas veces dramáticas como son incluso la pérdida eh, de vidas en estos procesos. Te escuchaba, Karina, y pensaba, digo, la cantidad de temáticas eh, adjuntas y, y que van de la mano de los procesos migratorios y de las migraciones en general, ¿no? Porque tú comentabas las cuestiones relacionadas con eh, niños, situaciones de vulnerabilidad de las mujeres, eh, situaciones de, de, de desigualdad brutales, de falta de acceso a las cuestiones más básicas, no solo en el proceso migrante, eh, sino en la llegada de estas postas que van teniendo en varios lugares. En un ratito estaremos hablando con Ciudad Juárez, ¿no? Una posta antes de los Estados Unidos, donde el marco de las desigualdades es, es tremendo y se da también eh, en los lugares de contención en algunos casos, pero que igualmente tienen que estar escondidos escondidas, esperando la posibilidad de cruzar hacia Estados Unidos, digo, en condiciones a veces muy lamentables. Totalmente, todos los factores que tú mencionaste, a los que yo agregaría además, eh, la violencia que se da en estos procesos migratorios, eh, violencias y condiciones de inseguridad para todos, para todas, pero que sin duda, una vez más allí, las más afectadas son las mujeres y los niños y las niñas. Y también en términos ya no del proceso de migración, sino eh, del, bueno, a la llegada a los destinos eh, que se eligen como, como derecho en esta movilidad este, humana, eh, los procesos de inserción eh, laboral, ¿verdad? de retorno eh, a los sistemas educativos en el caso de niños y niñas y de inserción laboral eh, para las personas adultas. Eh, Inserción laboral que, como sabemos, es otra dimensión allí de la desigualdad porque suelen ser estas personas migrantes las que son empleadas en condiciones de precariedad laboral, en condiciones de ausencia total de protección social con muy bajos salarios eh, y prácticamente por lo menos al inicio de estos procesos eh, sin ningún derecho asociado. Entonces eh, tenemos que, que analizar este tema que por supuesto además está atravesado por otras dimensiones de la desigualdad que hemos analizado aquí y eh, una de ellas es la vinculada a los ingresos. Evidentemente, estas situaciones que estamos refiriendo y que son la mayoría de los contingentes migrantes en nuestra región, son personas de bajos ingresos y que migran para buscar mejores oportunidades, mejor calidad de vida, mayor bienestar. Y es sobre esas personas que ocurren estas, eh, digamos, sumatorias de dimensiones de desigualdad en los procesos de migración y en las reinserciones eh, en los lugares de destino. Karina, eh, ahí estábamos viendo algunas imágenes, algunas muy, muy impactantes del tapón del Darién y lo que son esas travesías que tú recién eh, relatabas eh, y que en tus palabras íbamos siguiendo, digo, el dramatismo que tiene esas situaciones y la vulnerabilidad absoluta. Te llevo a otro tema porque sé que eh, a partir de mañana y de pasado comienzan actividades en diferentes lugares, específicamente tenemos que hablar primero de República Dominicana y después de Cuba, ¿esto es así? Exactamente, Gustavo, estamos este, ya casi eh, saliendo para, para um, República Dominicana y para Cuba en ocasión de eh, una serie de foros que vamos a estar realizando en el marco de nuestras plataformas para el diálogo social, esta vez con el eje de los cuidados en el centro. Sociedad de los Cuidados, Políticas de la Vida, es el, el nombre del de foro que estaremos realizando el 20 y 21 de abril en eh, Santo Domingo, que incluye, como siempre que realizamos estos foros conversatorios entre eh, quienes trabajan en el ámbito académico, en la política pública y en las organizaciones sociales en torno a eh, este eje tan importante y que tantas veces hemos abordado aquí en Infoclaxo. Y, por supuesto, también eh, propuestas eh, de formación, una escuela eh, de posgrados de formación en torno a estos temas en República Dominicana, donde, por cierto, una vez finalizado el foro, se realizará también, y quiero mencionarlo aquí, la reunión de nuestro comité directivo, ¿verdad? La reunión que corresponde, como siempre, realizar cada seis meses. En este caso, será allí en eh, Santo Domingo. Luego de eso, nos estaremos trasladando también al Caribe, pero en este caso a La Habana, en Cuba, donde realizaremos un nuevo encuentro sobre la temática de los cuidados en el marco de nuestras plataformas para el diálogo social. En este caso, los desafíos contemporáneos frente a los cuidados, eh, dinámicas, demográficas y políticas públicas. Esto será del 25 al 27 de abril y allí también tendremos la oportunidad de realizar una escuela eh, de formación de posgrados y distintos conversatorios en torno a este tema. Desde ya invitar a todos, todas, eh, quienes estén en República Dominicana y quienes estén en, en, en Cuba, en La Habana precisamente, a participar de estas actividades que serán presenciales eh, y que, por supuesto, estaremos, como siempre, informando desde aquí mismo, desde Infoclaxo y desde todos los medios de comunicación que tiene Claxo. Creemos eh, que van a ser idea, eh, días perdón, de intenso trabajo en torno a esta temática de los cuidados que está ocupando uno de los primeros lugares en materia de políticas públicas en nuestra región. Contaremos allí con la participación eh, de eh, los centros eh, de claxo de estos países y de personas tanto del ámbito académico como de la política pública como de los movimientos sociales que participarán activamente de los talleres, de los conversatorios y de todas las otras actividades que estaremos realizando. Presentaciones de libros, eh, presentaciones de materiales audiovisuales específicos sobre esta temática, bueno, y un largo etcétera que podrán, por supuesto, encontrar en nuestra página web toda la información.